la salud merece un espacio para consultar para ocuparnos estamos con el micrófono abierto y con profesionales para responder tus inquietudes Salud Radial atiende ahora y es el momento es el momento de abrir el consultorio con Emiliano mayo hola Emi, después del descargue que tuviste en la salida anterior hola Cari Ahora más ordenado, ¿eh? Más ordenado. ¿Estás, ¿Estás cómodo ahora? ahora sí, sí, sí, perfecto. Sí, sí. Está todo el equipo de Mix escuchándote porque tiene miedo. Oh, se ríe, ¿viste? Andre está en Buenos Aires, ¿viste? No tiene problema. Dice, bueno, vamos a ver si me critica a mí. Delia se ríe y dice, bueno, espero haber dejado el champán como corresponde. No, no, ellos, a ver, hablando de. de... El equipo de Dani, eh, sí. de ADN, son muy ordenados. Sí, sí. Muy sí. ordenados. Sí, sí, sí, tirando. Hacen champagne. su lío, como hizo Daniel el otro día, pero lo arregló bien. Pero es alegría, dice. Es Dani. alegría, sí, sí. sí. <risa> alegría, alegría. Bueno, alegría, alegría, están bajando los casos. Qué suerte. Dicen, ¿no? Qué suerte. Dicen. Sí, sí, sí, sí, eso es lo que informan. Lo que informan que están bajando los casos. La realidad, que dice, Emi? Eh, no sé yo uno tiene que ya por lo oficial eh, cuando ya hay un E eh, o un no, Pero no. es que. yo bueno. digo que todo, uno tiene que eh, eh, la información fehaciente la tienen las autoridades entonces uh -huh. uno le tiene tiene que, que es informador tiene que informar lo que dicen las autoridades eh, las, las autoridades dicen que está bajando, está bajando bien eso pasa porque la gente se está cuidando más eh, está haciendo las cosas como corresponde, uso de barbijo, distancia social, eh, lavado de manos y cara, bueno, todo lo que, lo que hablamos siempre, ¿no? Tal cual. Bueno, hay, hoy es un día especial. ¿A vos te gusta esto de estar concientizando en fechas claves sobre diferentes enfermedades? Sí, está bueno. ¿Sí? Está bueno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que uno se tiene que cuidar siempre. Uh -huh. eh, que uno... Eh, le tiene que hacer caso al médico. no Como dice muchas veces el doctor Coloma, no automedicarse. Cuando tienes alguna eh, alguna patología, alguna dolencia, eh, consultarlo con tu médico y hacerle caso. Claro. Porque si no le haces caso, es lo mismo que nada. El médico te va que tomes un diclofenac y no lo tomas te va a seguir doliendo. Sí, eso, eso es así. Bueno, hoy se, es el Día Mundial de Ictus. Eh, se celebra el 29 de octubre del 2020, repro reprograma la Organización Mundial de la Salud. Sí. Esto, ¿no? ¿Qué es el qué es el ictus? Es un trastorno brusco en la circulación sanguínea del cerebro que puede ser producido por una obstrucción del 85, en el, que pasa en el 85% de los casos, ¿no? O por una hemorragia que pasa en los 15% de los casos. Ajá, es como un derrama cerebral. Sí, sí, sí, igual eh, siempre, eh, a ver, es muy importante hablar con el especialista en estos casos, ¿no? Claro. Que en este caso, eh, si no me equivoco es el neurólogo, es uh -huh, el que tiene, sí, el que, así que vamos a hablar eh, con Walter Ciancio, que es nuestro neurólogo columnista, para ver si, si se nos puede dar más detalles, más detalles ¿no? de esto que es tan importante, ¿no? Acá, mira, es una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España. Sí, la, la primera en las mujeres. Tal cual. Es la que más... este, este... Y la primera causa de discapacidad adquirida en adulto. Sí. Eh, Seguir, sí, digamos, impresionante. Tal cual. Impresionante. Bueno, acá, ¿cuáles son los principales síntomas del ictus? Los síntomas... Bueno, alteración brusca del lenguaje, estás hablando y empezás a balbucear, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? eh, pérdida brusca de la, de la fuerza o de la sensibilidad, eh, alteración brusca de la visión, pérdida de la visión de un ojo, eh, visión doble, eh, incapacidad para apreciar objetos en algún eh, lado de nuestro campo visual, eh, pérdida brusca, bueno, esto... De la pérdida brusca del, del equilibrio puede ser varias cosas, ¿no? Pero también es un síntoma adictus. Sí. Eh, puede lo, ser tanto del oído como exacto, también ¿no? del exacto, cerebro, ¿no? Exacto. Eh, pérdida brusca, bueno, ya dijimos de la coordinación, dolor de cabeza y muy intenso. Eh, lo que se recomienda ante cualquiera de estos síntomas, según la OMS, es llamar al equipo de emergencias. Tal cual. Y el equipo de emergencias... Eh, tomará la decisión, en el caso de la República Argentina, el médico del, del, del móvil de emergencias tomará la decisión de derivar al paciente eh, al, al lugar que sea necesario. La rapidez, ¿no? La, el llegar a tiempo. Son los minutos de oro. En, el, en, en este tipo de situaciones, como en el ACB, son los minutos de oro. Tal cual, es, es, es... muy parecido al ACB. Muy Así que quedamos con todos los oyentes que vamos a estar hablando con un neurólogo para que nos explique esta diferencia, ¿no? De lo que es... Eh, la primera causa, la segunda causa de muerte en España, y se está hablando que afecta por lo general a las mujeres. Así que merece una amplitud del tema. ¿no? Totalmente, totalmente. Esto es, todo lo que sea salud es serio. Eh, y está bueno que no empezamos a hablar de nuestro amigo COVID. Sí, porque hay otras. Tu amigo, el mío no. Hay otras situaciones como estas que siguen estando. Y, y como decía. Eh, Miguel o, o la, las personas que entrevistamos, eh, los casos de las enfermedades o las patologías frecuentes siguen estando, los infartos, eh, los ACV, las neumonías, todo sigue estando, pero eh, uno le da más bolilla a lo de que está ahora de moda, que es lamentablemente el covid Seguro. Y esto hablando del COVID, ¿no? Yo te escuchaba a vos viendo la tele de la radio diciendo, por favor, distanciamiento social, ¿qué hacen a los abrazos y a los besos? Sí, bueno, eh, estamos viendo una imagen en este momento. Eh, sin barbijo, sin distanciamiento y sin barbijo. O sea, yo, eh, estamos de acuerdo que se tienen que reunir, que se tienen que, que, que protestar o que hacer, pero Se tocan de, las manos. Claro, sí, se dan abrazos, se dan besos, o sea, seamos conscientes. Uno está de acuerdo que, eh, en el caso de este caso, que están haciendo una protesta pacífica, que está muy bien, eh, pero con las medidas necesarias. Totalmente. Eh. Es decir, estamos hablando de la familia Echeverry con... ...la eh, ex secretaria de Seguridad sí. de la Nación... ...porque esto es lo terrible... ...ahí está Patricia Burrich... ...que también tendría que tomar las medidas como corresponde... con ...a los abrazos, a los besos... ...el saludo con las manos, sin barbijo... ...es una barbaridad lo que está sucediendo. Si sí, esto hubiese sido en otro momento... Eh, ...estaríamos hablando de que hay una... Eh, un, ...un tipo de... ...que la gente es más humana... ...pero en este momento... Es un tema de cuidado, o sea, tenemos que ser conscientes que un beso te contagia, un abrazo te contagia, el sí. no distanciamiento te contagia, el no uso de barbijo te contagia. Tal cual. Acá esto da el derecho a criticar, ¿no?, eh, como, como los políticos. El presidente se junta con Moyano cuando estaba pidiendo que no, no haya reuniones y que mantengan el distanciamiento. La ex secretaria de Seguridad de la Nación... Critica esa situación y ahora se junta con los Echeverry, a los abrazos, a los besos, al, al apretón de manos. Que, a son ver, unos París, payasos. Yo lo que digo es esto: yo eh, el tema de las reuniones en, en temas tan importantes como el de, Te repito, no importa la bandera. Eh, el de un presidente o de una secretaria de seguridad, eh, son importantes, pero tomemos las medidas. Bueno. Fíjate la diferencia. Acá estamos viendo una imagen de Italia con en el Vaticano, eh, los guardias del Vaticano con barbijo, distanciamiento social. ¿Por qué acá no lo podemos hacer? Tal cual. Entonces, no, no, no importa no. quién... Eh... Es que los guardias están, porque si vos ves en eso de, de que están con barbijo, sí, por eso. ahí en el Justamente. campo, justo se ven las imágenes de están con barbijo. Pero lo increíble, por más alegría que tengan... No puede ser, no puede estar una exfuncionaria, como Predica estaba Pichetto, el Pichetto también, también este sin, sin barbijos. Estamos hablando exactamente lo mismo. Criticamos al presidente porque actúan de esa manera los funcionarios y, y ellos hacen lo mismo. Más allá de la toma, más allá de todo lo que lo que trae esto político, ¿no? Digo. ¿Cuándo vamos a tomar conciencia de que hay que dar el ejemplo? Sí, que sí. un funcionario público tiene que eh, dar el ejemplo. Mira, Cari, uno como representante y autoridad de una empresa eh, tiene que eh, eh, predicar con el ejemplo. Una vez se equivoca, otra veces no, pero en esto es muy claro. O sea, si vos va. para poder exigir tenés que cumplir. Entonces, si yo ando sin barbijo todo el día y saludo con beso y con abrazo, ¿qué Qué, ¿qué poder voy a tener para decirle, no te debes sin te este y ni, ni ponete barbijo? Distanciamiento social. Acá a mí me llamó la atención eh, en el día de ayer y, y a, vamos a hablamos de lo malo, pero también le eh, comunicamos a la gente esto, ¿no? Hubo una reunión acá en emergencia Pinamar-Villagesel con un médico que venía de, de afuera, ¿no? La reunión que tuvieron ayer, el presidente, el... Eh, el dueño todos con barbijo, el médico con barbijo. Es decir, que se manejaron en la reunión los tres con barbijos. Es que la gente común, yo creo que la gente común, los que hablamos de los esenciales, tenemos claro eso. Eh, eh, tanto el doctor que vino ayer, como nosotros, como cualquier efector de salud de, de, de esta región, me atrevería a decir, tenemos claro cómo es el tema. Y lo aplicamos, que es lo importante. Aplicarlo es lo importante. Vos lo puedes tener claro y no aplicar. Entonces es, eh, es muy importante. Es muy importante eh, hacerle caso a las recomendaciones de los que saben, de, de los que te están diciendo... A ver, hoy hablaba con un medio amigo al, al mediodía y, y le decía que es muy importante el tema de, de, de la protección del equipo de salud, del esencial. Tal cual. Entonces me parece que eh, si el esencial, uno le da los medios para protegerse y no se protege, está mal. Pero hoy tengo que decirte que en el caso de, de, de, de nuestra empresa, el, el, equi el equipo esencial se protege, se le dan los medios y se protege, se cuida. Eh, le contaba a Cheva que con cada caso... Eh, sospechoso, positivo de COVID que uno hace, viene el móvil, se soniza, se soniza la ropa del personal, a la gente se le rocía con un desinfectante que no es nocivo para, ni para la piel, ni para la salud de ellos. O sea, se hace todo el protocolo necesario para que eh, estén bien y, y no se contagien. Es fundamental, fundamental. Así que, bueno, eh, importante tenerlo en cuenta. Y después hay unos videos que están circulando, algunos diciendo médicos que no se usen barbijo eh, en España bueno también fíjense los brotes que tiene cada ciudad eh, cada uno es responsable por, por por uno y por el otro no que esto es lo que estamos diciendo mira Cari, nosotros Pero políticamente el saliva perdona, salta sí nosotros políticamente eh, hablamos de emergencia de pinamar villajese la gente eh, lo tiene como norma no puede trabajar sin barbijo y nosotros, yo en la calle, uso barbijo. Tal cual. Tenemos que ser conscientes. Ahora, si a mí me dan una, si a mí me dan una explicación científica que se comprueba que el barbijo no hace falta como los guantes. ¿Qué decíamos de los guantes al principio? Para la gente común. Sí, si era los guantes, los guantes y después decíamos que no, no. Los guantes no, porque. Eh, ¿Qué diferencia hay? Hablamos de gente no esencial, ¿eh? Hablamos de personal que no trabaja en salud. Eh, vos te pones un guante de látex y te, eh, ras, te rascas el ojo, te pones la mano en la nariz o en la boca y te metes el bicho igual. Claro, tal cual. O sea, no es que el bicho porque tienes el guante no se va a quedar. Es, eso es una, dieron, Se dio la explicación científica y se demostró que para el no esencial, el uso del guante no era necesario. Entonces... Hoy, te tengo que decir, capaz que mañana cambia porque esto es muy dinámico, pero hoy el barrijo es... A mi criterio es obligatorio, debería ser obligatorio. Sí, es así. Bueno, que nos quedamos en la tarde del magazine, cerramos el consultorio de Salud Radial. Emi, ¿lo cerrás o no querés cerrar? ¿Te querés quedar? Lo cerramos, lo cerramos. Lo cerramos, tenemos cosas <risa> que te, hacer. ¿Te tenés que, que, que ir rápido? tengo que ir rápido tengo cosas que hacer. Ah, bien, bien. Estamos bien. con la programación de la temporada y, y la verdad que insume muchas energías y mucho tiempo para poder, eh, como le decía al amigo Cheva, tener una temporada donde podamos cuidar a nuestro personal, al pinamarense y al turista. Tal cual. Chau, Emí, nos vemos la próxima semana. Chau, chau, besos. Quédate acá con nosotros en el magazine de la radio. En un ratito nada más ya viene la licenciada Carmen Sotelo. El... Vamos al diván.